Ya vienen cantando Tienes el nido estamos haciendo un proyecto en el colegio para los chavales para que el oficio de cantero no se pierda y a ver si puede ser que lo vayamos recuperando. Ese, ese oficio que, que viene de, de, de, de antiguo, de, los, de, de nuestros padres, nuestros abuelos, a ver si puede ser que un oficio tan bonito como la cantería no se pierda. Pero bueno, vamos a intentar. Échalo.